¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Matusalén Len para continuar el segundo capítulo del modo carrera del Top Spin 3 tenemos aquí los emparejamientos y grupos, grupos que ganamos en el capítulo anterior eh, bastante bien la verdad Luego emparejamientos, donde vemos que en el cuadro superior izquierdo pues ahí estamos, ¿no? Opciones, nivel de dificultad muy difícil, vale, todo guay, área del jugador. Tenemos 80 puntos, ¿vale? Vamos a evolución, ¿no? Y vamos a darle algunos puntitos. Tenemos resto, tenemos servicio, tenemos el tema del revés y el drive. Vamos a ir mejorando todo esto al 39, ¿vale? De momento, mi objetivo sería mejorar más el revés. Ok, esto se guarda. Quiero guardar los cambios? Sí, vamos a guardarlo. Vamos a volver aquí. Vale, y una vez guardado ya no se puede eh, deshacer. Ok, ok. General, nosotros estamos en una puntuación de 33 El otro de 35 Ok, ahí la tenemos Humedad 60% Bueno, lo de las humedades y Humedades y todo el rollo Como que mmm, me da un poco igual Somos del 64 Vale, vamos a colocarnos por aquí Vamos a sacar como sabemos Y nos da la cabecita Vámonos, vámonos, vale Voy a intentar no sacar mucho Vale, buena Perfecto. ¿El juego va un poco lento o soy yo? No, no. Vale. Buenísima. No llega. Perfecto. El cual, las jubilaciones. Esa es la historia de nuestro amigo eh, Matusalén Len. Es eh, que, bueno, eh, vive en España. Eh, y claro, la, las paguitas no le son suficientes. ...generó un dinero... En su, ...en su época moza... ...de jugando al tenis... ...y ahora pues... ...ha tenido que volver... ...porque todo el dinero que ganó... ...pues... ...entre pagar hacienda... ...y las apuestas... ...le han... ...le han llevado por un mal camino... ...la verdad... ...ahora... ...no es que tenga deuda... ...pero bueno... ...necesita un poquito más de dinero... ...digamos... ...o eso... O está aburrido de estar jubilado Y quiere decir Eh, yo antes era muy bueno Ahora lo soy más La edad no, no, es, un no es un impedimento Buena, va Tenemos rebea una mano Ahí está, eh Pegándole duro Venga, vamos con el saque OP Bueno, me ha salido me ha salido, no me ha entrado, pero salir me ha salido Eso es bueno, cuando me empieza a salir el 90% de las veces Madre mía, que estilaco, ¿no? Toma, chaval, te reviento Pues ahí lo tenéis No sé no sé quién ganará. Eh, lo importante es que ganemos nosotros. Así que vamos a darle. Nivel general 33 contra 34. Estaría muy bien. Por, como ya he dicho. O sea, estaría bien ver eh, los atributos y tal. De, de los tenistas antes. ¿No? De, de jugar con ellos. O sea, me refiero a poder ver a este. Que es mi contrincante. Pero también, por ejemplo, ver ya. A quién me voy a enfrentar en una hipotética final. ¿No? Si llego. Buenísima. Definiendo ahí. No. Doble falta, tío. Me la ha jugado. Me la ha jugado un poquito. Pero solo un poquito. No falles en ¿eh? ahora. Buena, va. Buenísima. ¡Pa tu casa! Es alto el colega, eh. Un armario. Bueno, pues hemos llegado a la final, peso 69 kilos Yo peso bastante, que estoy gordo, claro Peso bastante más y mido bastante menos Me encanta eso, tío ¡Vamos! A ver si puedo dejar una bola más cortita ¡Oh, esa está ha molestado! A ¿eh? que te has tenido ahí que agachar, amigo ¡Ojo que llega todo el colega! ¡Vámonos! ¡Bien colocado! ¡Llega todo! ¿Pero este quién es? Tío, de verdad, no hay manera, ¿eh? En el saque. Bien, bien, bien, bien. Vamos a irnos un poquito más para adelante porque estoy... ¡Ojo! Sacaso, ¿eh? Sacaso, muy bueno. Sí, señor, igual. Irnos tan para adelante no nos viene muy bien, ¿eh? Por cierto, no te conserva la colocación el juego en cada, en cada resto. Uy, uy, uy, esa bola. Buena esa, muy, muy, muy buena. Mierda. Vale, bien, bien, bien, ha fallado Tengo que ver un poquito más El tema del... El tema de... De correr y subir a la red Que de momento no lo tengo yo muy... Por ejemplo, ahora No me sube Ahora, no me sube Ahora ¡Qué buena! ¡Qué buena, colega! No me ha gustado mucho que ha terminado en La volea, pero la... La volea de aproximación está muy guapa, ¿no? Está muy guapa, sí señor Uf, paró Vamos Pues ya está Devolviendo bola y que falle el otro Vamos a subir Vale Esa pelota baja Y un buen globo, es que no veo, tío Es que no sé No sé la altura que tiene esa bola, colega Es que es el problema que tengo Que estoy ciego, amigo y aparte que no llegó Y no corro Se enfada aquí Matusalén, Matusalén No te me enfades Uy, chaval, ¿lo ves? Ya ya me ha pasado otra vez con el tema de la Profundidad Buenísima esa Vale, vamos a Cortarla ahí, subimos Y ahí está Pues ahí lo tenemos Todo fondón el colega, ¿eh? Típico dominguero que quiere que juega al tenis, que además es el típico que no sube la red ni de coña. O sea, que está ahí siempre en la línea de fondo pegando palos. En fin. Eh, bueno, estadísticas de primeros servicios, más 40 puntos. O sea, eh, ¿y los anteriores cuántos fueron? 30. Pasamos de 25 a cuánto, a 30, ¿no? Y ahora de 30 a 40, me parece bien. Me parece bastante bien. Un salto razonable por haber ganado la final. Objetivo conseguido. Bravo, has ganado todos los partidos y salido victorioso del torneo. Enhorabuena. vale Mi gran pregunta es, si yo esto lo hubiese perdido, por ejemplo, claro, habría quedado semifinalista y a tomar por cool ¿no? Por cierto, ¿me habrían dado puntos de experiencia por perder la final? Intuyo que sí, ¿no? Sería lo justo, pero bueno. Vamos a ello. Atención. Objetivo aspirante. ¿Qué es esto? La, la invitación que has recibido te permite... Eh, te permite enfrentarte a jugadores de todo el mundo. Ahora te paso por tu grupo hasta llegar a las eliminatorias. Si alcanza las finales, entrarás a formar parte del circuito Junior Internacional. Vale, esto es lo mismo que me dijo antes. Es verdad. Por eso aquí me pone ir a Junior. Si es que no leemos, Pablo, no leemos. Así que nada, podemos ver el emparejamiento que hemos tenido. Cuartos de final, victoria 3-0, semifinal 3-0, final 3-0. Madre mía, que venga Peñita más buena a por mí colega. Eh, Ira Junior. Enhorabuena. Matusalén Len eh, ha recibido el carnet de Tour Top Spin Junior. Y además brilla y todo, ¿eh? Ostras, chaval. Qué guapo. Estado Junior. Objetivos por completar termina la temporada entre los tres mejores juniors. Consejo del entrenador, has ganado el circuito junior. Las cosas se van a poner bastante serias porque alcanzar tus objetivos te exigirá un elevado nivel de actividad durante todo el año. Cada mes jugarás un torneo, elige uno de los dos propuestos en el calendario y saborea lo que es la auténtica competición. Vamos a ello, tenemos un torneo ahí y tenemos otro y otro y otro, pero bueno, pero esto ¿cuántos torneos son? estos serán los meses o qué? De momento os cuento nueve recuadritos. Tenemos ahí Dubái, eh, Alemania, Omis, que no sé dónde era pero lo acabamos de jugar, Dallas, eh, New Hembridge, que también lo hemos jugado, Taranga, no, perdón, Teranga. Luego por ahí Atlanta, Fiji... Me gusta... Además de madera... ¡Ostras, tú! De madera... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hay un juego que no estaba mal... <ríe> en cuanto a pista de madera... Dentro que cabe... Que era el Tennis World Tour 1... Creo que era el 1... Eh, y Río... Vale, qué chulo, ¿no? Y qué diferente cada, cada uno... Míralo, ¿eh? Vaya diferencia... ¡Qué guapo! Venga, vamos a ello... Eh, junior Enero... Vale, calendario, perfil... Este es a lo que yo quería llegar... Guay, tío. Evolución del jugador. Los puntos de experiencia que obtengas podré gastarlo en la evolución. Noticias del inicio de temporada. Ahora se acerca el inicio. Todos los jugadores, tal, tal. Vale, ok. Eh, juega tu primer partido. Marcador. Nie. Norieja. Vale, 61, 59. 60, eh, 59. ¿Esto qué significa? Que me entra hasta hipo y todo. De momento, perfil del jugador. Este es nuestro perfil. Muy bien, ya lo sabemos. Y el, y el calendario es el siguiente, esto es para seleccionar, tenemos uno fácil y podemos saltarlo en cualquier momento. Obviamente eh, vamos a ir, vamos a ir a por el difícil, aunque este con un molino me, me flipa, ¿no? O sea, eso por el nombre que parece griego, pero vamos, por el molino parece Castilla-La Mancha. Eh, a ver, febrero. Difícil en Río, luego en marzo en Dallas. Vale, estos son como todos los torneos que tenemos de enero hasta abril. No, pero tiene que haber más. Vale, ¿cómo, cómo, cómo voy para la derecha? Ah, por aquí simplemente. Vale, tenemos Barcelona, tenemos estoril Boston, tal. Qué guapo, tío. Qué guapo, mira. Qué chulo. Vale, eh, ¿cuál era el de Nueva Delhi? Que es muy bonita la pista también. Eh, vale, y hasta aquí diciembre, estupendo. A ver, había uno que era de madera, era el teranga. Me gustaría pillar el de madera, tío. Pero claro, no veo la, no veo la pista. Bueno, vamos a jugar el difícil, por supuesto. Y en la temporada, ¿cómo estamos? Nosotros estamos con 0 puntos. Ok, con 98. Y el primero. Ah, no, no, no. No estamos último. No estamos. Bueno, no estamos último, pero vamos, que da igual. Eh, ¿Vale? ¿Y aquí qué pasa? ¿No tenemos tenistas reales, colega? No me jodas. No me jodas, amigo. Ah, bueno, es que estamos en Junior. Vale, vale, vale, se me ha ido la olla. Estamos en Junior, ¿vale? Es como no estamos en el ranking oficial de la ATP. Estamos todavía en, en clasificatorios, ¿vale? O sea, es como si estuviéramos ahora jugando, pues, los Challenger y esas cositas, ¿no? Los Futures. Y eso, ¿vale? El primero tiene 61 puntos. ¿Cuántos puntos consigues por ganar un torneo? De momento, vamos a ver si nos espabilan. Que yo estoy muy motivado. Y voy a decir, así ah, pues me voy a ir a Dubai con los costes pagados. Y vamos a ver aquí, la... ah, premio, 100.000. ¿Qué dices? ¿Y para qué te sirve el dinero? Secundario... Vale, Dubai Channel tal tal Información, tenemos para el ganador Punto, es la temporada, 75 Y premio 100.000, esto tiene que ser muy complicado En ¿eh? ronda, 3 rondas Final, 30, o sea Por perder en la final, te llevas 35 puntos, en semifinales 10, y en cuarto de final 2, ¿lo ves? Aprende eh, Tennis World Tour 2 A hacer un puto juego, ¿sabes? Y un modo carrera que no esté roto En fin Ok, luego tenemos el fácil, el cual eh, podemos ver cómo era esto. O sea, le doy a X y sale, vale, ok. Le doy a X, información, y vemos aquí que el ganador se lleva 40.12.000 en premio. Eh, tío, me la, me, yo estoy loco, ¿me la juego? También te digo que por jugar, porque son tres rondas, ya por jugar te lleva 2.000, ¿sabes? Y dos puntos, lo cual es curioso. De hecho, por jugar prefiero... Uy, me he equivocado. Por jugar, puestos a jugar... lo Ah, aquí también te llevas dos puntos, amigos. O sea, aquí son dos... Pero no te llevas dos mil, te llevas veintitrés mil. Que es una locura, ¿no? Te llevas dos, diez, treinta y cinco y setenta y cinco. Vale, dos, diez. Y este te llevas dos, ocho. En vez de treinta y cinco son veinticinco. Y en vez de setenta y cinco son cuarenta. Y bueno, de dinero la diferencia es abismal. También es verdad que este... Torneo, imagino que será como más, eh, dará más dinero, ¿no? Este, por ejemplo, dará menos. No, da exactamente lo mismo. Dan todo lo mismo, ¿no? Vale, vamos a irnos a Barcelona, por ejemplo. Y sí, dan todo lo mismo, ¿vale? Estaría bien que hubiese un reparto de dinero. Eh, diferente, ¿no? Eh, por el tipo de torneo, porque uno sea un poquito más de renombre, o incluso porque eh, tengan más eh, poder adquisitivo, ¿no? más economía en ese torneo. Y bueno, esta, la historia se verá aquí, el récord de victorias que vamos a destruir por completo, porque vamos a perder seguramente en primera ronda, pero bueno, es lo que hay. Vale, eh, podemos intentar pillar resto, volea, potencia, velocidad. Vamos a subir un poquito el tema de la, de la velocidad. Creo que bastante, de hecho Bastante Así que venga, 38 quiero guardar los cambios? Sí Y eh, se ve aquí por ciertos Puntos Máximo, no sé qué me pone por ahí Mejoro la velocidad, vale eh, Lo que no veo, ah, vale, sí General 35, vale, vale, vale Ya está, estoy nivel 35 Vamos a jugar ya, cállate un poco Y vamos a darle Dubai, Norieja Norieja, la vieja, vale, eh, ojo, info del torneo, bueno, lo mismo de antes, emparejamientos, estamos en la parte siempre superior izquierda, al parecer, eh, como detalle, que a lo mejor ha sido coincidencia, pero como detalle podrían variarlo un poco y que no me toque siempre en la parte superior izquierda, no. como detallito, que la verdad es que es una tontería. Eh, Akatsuki, madre mía, que viene Naruto King eh, Luego por aquí Franz, eh, Franz Coni, la mafia También, bueno, vamos a jugar ya Directamente, tres rondas, ocho jugadores mm, Ganará el que gane Estupendo, iba a decir el mejor, pero eh, Ostras, nivel 57, loco De todas formas, no viene bien O sea, si ganamos, ya es un GG, ¿no? O sea, si ganamos, ya es un GG Si no me equivoco, vamos a ello tiene ahí una camisetilla guapa, a ver si podemos comprar también nosotros un poquito de ropa Una cara nueva o algo, igual estaría bien No salimos, tío, en, en la foto, me da mucho coraje que no salgamos en la foto eh, Qué pena, pero bueno, a ver eh, Me va a reventar el colega No hay marcador aquí de... Bueno, bueno, bueno, bueno, de momento me esperaba un saque bastante más potente Fijaos el brillo de, del suelo eh, el, Del suelo que está al fondo Vale, de momento Bien Buena, vamos Vamos Bien Cortadito por ahí Apretamos por allá Y se enchina un poquito Vale, fijaos el brillo Y los reflejos del suelo este De mármol, aquí los FPS Están bajando considerablemente Vale. <risa> y el detalle de la pista, ¿sabes? De la alfombrilla esa y tal. ¿Vale? Paramos. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno, necesitamos mucha más velocidad. Ha estado bien el ponerle, el ponerle la velocidad porque, jeje. Creo que a la bola que he llegado no habría llegado. A ver cómo. Es que, claro, para apretar aquí esto va a ser muy complicado, ¿eh? O sea, creo que voy a tener que jugar a, lo, a los errores del contrario ¡Vamos! No quería un paralelo Y se la jugó Bien, de momento aguantando, ¿eh? De momento aguantando Tenemos la bola de... ¡Joder, qué mamón! Se saque ha ido a mala leche, ¿eh? Vale, vale, vale Este es otro level, ¿eh, gente? O sea, se nota mucho la potencia y demás, ¿eh? De la peñita Pero yo no me rindo Uf, qué buen resto Claro Como para subir contra esta peñita, ¿no? ¿eh? Buena Subimos ¿Vale? No me jodas, hijo de la gran... Ahí está Lo que pasa es que el mamón llega, tío, a todo o sea, tengo que jugarme los golpes Voy a tener que jugarme los golpes A, a máximo de potencia Y además ya estoy reventado seguramente Y estoy ya cansado, tío no. <sighs> Míralo El marcapaso está diciendo basta, ¿eh? Es que llega, tío Es que llega de sobra, colega Buen ángulo No Bueno, nos prepara, eh Nos prepara para ver un poquito el level de la peñita Es que yo me he motivado mucho, eh Pero bueno, ahí lo tenemos Ojo, me la juego. Si me la hubiese tirado cruzada Me la hubiese jugado, pero es que bueno, esta peña ¿Veis, no? Como, como juega O sea, me ha hecho ahí un paralelo que flipas Y yo cada vez estoy jugando peor ¿El cansancio asemella o qué? Ahí me he jugado el golpe fuerte un poco Se ha notado, ¿no? Que ha ido más fuerte Y aquí no me lo he jugado, pero... Pero yo qué sé Y ahora apretamos ¡Ay, qué mal! ¡Joder! Con la profundidad de la bola Pero bueno Ha fallado ¡Ojo, cuidado! ¿40 iguales? No hemos ganado ninguno Es que no estamos haciendo ningún ganador, colega ¡Qué triste! Y esa es ¡Ojo! Ahí está, ahora estamos apretando nosotros. No le entra. Vamos. Error eh, forzado, ¿eh? Del contrario, ya es algo, ¿eh? Primer error forzado. Ojo, cuidado. ¿Y ahora? Ah, qué puta la mierda. Es que creo que va a botar antes la bola, tío. Qué coraje. Me cago en Panini. Punto de partido, ¿podremos salvarlo? ¿Te imaginas que hacemos un ace? Ojo, ojo. No me lo creo. No ha sido ahí este milagro, ¿no? Lo que no sé es por qué coño he fallado ese revés, colega. Bueno, pues perdemos ahí nuestro primer partido perdido. He fallado el revés porque le he dado antes de tiempo, pero yo, ¿eh? Clasificación actual, ojo. Ganador del torneo, ah, pues el que me ha ganado. Normal, claro, normal. Si es que me ha tocado, he tenido toda la mala suerte. Eh, bueno, dicho que esta pista está en el Toe Spin 4 en, De igual Además, los tiros de cámara son exactamente iguales Por así decirlo eh, Información del torneo, a ver O sea, nos llevamos dos puntitos, ¿no? Creo Y 23.000 de, de oro, iba a decir <risa> 23.000 dólares, ¿no? O, o eso es si hubiese ganado ¿Vale? Vamos a salir Porque no hay otra cosa más Clasificación más 2 y luego me ha puesto menos 2 o algo así, premio 23.000 a ver, en premio nos renta, la verdad, no sé si nos podremos comprar unos botines que tengan una ruedecilla en plan patines, pero estaría muy bien, pero bueno eh, marcador, ojo, 134 se ha puesto el Noriega este ¿eh? me cago en paní, y tú Dubai Challenge, ah claro que yo he perdido contra el Noriega que yo he perdido contra el mejor de todos que yo he perdido contra el número 1 me ha tocado el número 1 y yo sin saberlo ¿Qué dices? David Norieja. que he jugado yo contra el número uno? ¿Y el Norieja que está simulando como Nadal? Porque entre la camiseta, que es español y demás. Bueno, récord de temporada, 0-1. Estupendo. Clasificación, 100. Y... Y bueno, vamos a por el siguiente, ¿no? Vamos a echarnos uno más. Perfil del jugador, temporada, vale, área del jugador. Tenemos 0 puntos de experiencia, ¿eh? cero puntos de experiencia, ok, o sea, me, o sea, solo ganas puntos de experiencia al ganar el partido, lo cual me parece un poco feo. Luego, esto está normal, eh, calendario, no, temporada, aquí está, y tenemos dos puntos ahora. A ver, como todo el mundo entiendo, de hecho estamos últimos, me cago en todo, por un punto estamos últimos. Bueno, da igual, ya está, no, no hay mucho más, vamos al calendario y ahora... Vamos a ser un poquito más humildes y vamos a jugar en fácil. Vamos a jugar ahora en febrero en fácil. Y ya en el próximo capítulo jugaremos en marzo en fácil. Y ya luego difícil en, en abril. Creo yo. De momento nos vamos a la Bermuda. Que vamos a estar muy bien ahí. Eh, podemos saltarlo, pero por supuesto vamos a jugarlo. Premio 12.000 solo. Que no sé muy bien para qué queremos el dinero. Pero lo que sí que queremos son los puntos. De todas formas, este torneo también me... Me costará un poco porque jugamos contra Rupiche, el cual no sé qué puntuación tiene. Es que sería, claro, sería lo suyo saber eh, contra los que nos podemos encontrar y todo el rollo. Pero bueno, vamos a jugar y, y claro, para atrás no puedo irme, ¿no? Ah, retirarte del torneo, seguro no. Vale, vamos a jugar, vamos a darle. Que, por cierto, la pista en la que vamos a jugar también está en el Toy Spin 4. Está reciclada. Se ve el mar corriendo de fondo, tío. Los detalles, me cago en todo, ¿eh? Totalmente innecesario. En parte me intenta hacer una dejada. Se ve... Nah, nah. nah. Los detalles de la pista también están muy bien, ¿eh? Juego de 2008, gente. Juego de 2008. Buena. Y se viene ahora. ahí está vamos, que corra un poco a ver si lo cansamos Cortaete, al final me va a cansar él a mí, está subiendo así que vamos a angularlo un poco más fuera, crack vale, fijaos los detalles de la cascada, por ejemplo está guay, porque se ve además que ha salpicado y hay agua, y se ve el reflejo de la cascada, vamos a hacer el saque fuerte ojo, que me ha salido el saque avanzado. Me ha salido el saque avanzado que es con el joystick. Ojo que puede ser que me vaya en primera ronda también aquí, ¿eh? ¿Y qué pasa si no ganas ni un partido? No consigues puntos de experiencia. Y si no consigues puntos de experiencia... No puedes mejorar a tu jugador. Y si no puedes mejorar a tu jugador... ¿Cómo vas así a ganar algún partido? Entonces tendrías que poner... Eso no está muy bien medido el juego, ¿eh? Imagínate que yo soy un usuario nu nuevo... Y que además no controla mucho el tipo este de juego. Y le... Mira enfadado, ¿eh? Qué guapo. Y claro, le cuesta mucho jugar. Y llega aquí. Ha ganado a lo mejor los otros partidos con mucha suerte. Y además está jugando en fácil, imagínate. O es muy fácil o como sea. Y claro, no consigue ganar ningún set porque falla él todo el rato. Pues lo suyo... Sería que al menos aunque jugaras partidos. Aunque no los ganaras. Eh, yo qué sé... Te llevarás un poquito... ¡No! Un poquito de experiencia Forzao, no me va a entrar mucho Voy a perder el punto, me la juego Uff... Qué hijo de puta El zanahorio, ¿eh? Cómo está todo rojo, parece una zanahoria totalmente ¿eh? Una naranja El tío Vaya globo de mierda Está costando esto muchísimo. Quizá nos vamos al tiebreak Si pierdo, espero que sí ¿Buena? ¿Va? ¡No! Le he fallado, tío A ver si podemos angular un poquito más, tío Nada, intento angular más me cago en todo lo cable, tío. 30, nada. O sea, nada, 30. No, no, no, no me lo creo. Uf, uf. Ojo el paralelo. Hijo de tu prima. ¿Va a subir el colega o qué? Buena. Menos mal. Venga, va, va, va, va. va. Lo tenemos, ¿eh? Vamos a intentar buscar un golpe, un saque, un ponte. Potente o algo. Eso. Sin ni hablar. Aunque no entre. Lo que sé. Lo buscamos un poquito más... Más fuerte el primero. Y si entra, pues mira. A lo mejor... Buena esa. Buena, vamos. Aquí estamos apretando. Y esa no se me ha ido. Menos mal. No hay forma, ¿eh? De ganarle un... Un punto al colega este. No, no hay forma. Esa es. Vamos. Buenísima. Vamos. Bien. Buenísima. Estoy creando mejores ángulos, eh. Dentro que cabe. Venga, tío. ¿Falla o algo? Ahí. Vamos. Buena. Esa es muy buena. Angulito, llega el mamón, ¿eh? Bueno, ya, ya, esa te entra y yo no llego Y vamos, eh, rompo la raqueta ¡Uf! Lo que ha costado, colega Muy buena esa Bien ¿Habéis visto cómo he dejado que la pelota se acerque más para buscar un paralelo más preciso, tío? Me está gustando eso, ¿eh? Esa mecánica me mola la hace muy, muy realista, ¿eh? La hace eh, como simulador de lo mejor, ¿no? Que he visto. Ahora bien, la experiencia puede ser diferente, ¿no? Pero como realismo... ¡Me cago en tu prima! ¡Joder! Me cago en Panini, tío. Fallar es... ¡Ojo! Sí, ojo, un casi ace, pero ¿de qué me ha servido? De nada, ¿no? Me <risa> <risa> Buena, buena, buena, buena, buena. Bueno, pues. Mamón. Vale, eh, luego miraré. Está enfadado, claro. Normal, yo también lo estaría. Me cago en panín. En. El yo me ha ganado. Ganador del torneo, vale, pero emparejamientos. A mí me, to me tocó contra el Rupich. Rupich. Rupich. Además pone aquí un 1 y aquí pone un 2. Como que son los cabezas de series, ¿no? O sea que me ha tocado con el mejor. Pues nada, eh, salir. Rupich. Premio tal, puntos de temporada tal, ¿vale? Rupich, como digo, claro, es que está el número 4. El número 4 del mundo, tío. Es que de verdad, ponme alguno más facilito, por favor. El número 4 del mundo que hace jugando un torneo menor. Me cago en tu prima. Eh, vale, vamos a ver la temporada y vamos a irnos... Vale, ¿puedo yo verlo? ¡Ojo! En, ojo Me meto yo en, su, en sus estadísticas. Atributos, ¿vale? Y media no me lo indica, ¿no? Pero bueno, atributos que tenía era esto. Drive, 48... Nosotros tenemos de Drive y Revés, 39. ¿Vale? Lo que más tenemos es eso. Velocidad... Drive y revés. Y el nota tiene de velocidad 62. De potencia 67. A ver, y, ¿y el dinero para qué me sirve? Por otra parte. Área de jugador. Hoja de jugador. Aquí puedo yo hacer algo. Atributos. Ahí veis los mío. Identificación y ya está. Eh, it, eh, historia. Pues récord de victorias derrota. 9-2 de momento. Amateur. He ganado 3. Pero en aspirante he ganado 6. Y en Junior, de momento, pues me han dado por todos lados. Eso sí, premio, 25.000, ¿no? Que tengo. Así que, nada, vamos a tener que continuar el próximo capítulo con eh, partidos eh, más bajos. No sé, pero bueno. Sea lo que sea, eh, de momento a ver si tenemos un cuadro más facilito. Porque la peña, pues, tiene mucho level. Así que, nada, lo dicho. De momento el modo carrera está bien. No me está flipando ni nada, pero... Y en cuanto a diversión, a ver, es que el estilo del juego, para mí, y yo creo que para verlo igual también se puede hacer un poquito aburrido, eh, es demasiado lento el juego, no eh, es lo que noto. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.